Bienvenido a un nuevo video para el canal Ikusa Otome Valkyrie 2. Tras ser capturada por el ejército del rey demonio, la Valkyria Reía está a punto de ser ejecutada por Duque, líder de los Caballeros Oscuros. Sin embargo, Arilla, empuñando Gunnir de Orin, aparece en escena. Con fuerza sin igual, fácilmente pone fin a los demonios en la escena. Sin embargo, cuando llega a los condenados, reía e inesperadamente y le roba el anillo de plata de Arilla, la fuente de poder de una valquiria. Sin sus poderes, Arilla es capturada fácilmente y también se convierte en prisionera de Duque.